Miguel, gracias. En Caracas, 12.50, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a esas advertencias del régimen de Nicolás Maduro. En diálogo con nuestro director, Juan Roberto Vargas, Guaidó anunció que esta semana regresará a Venezuela. También habló del papel que van a jugar los militares que han huido de su país. La pregunta puede sonar tonta, pero es, todo el mundo la piensa, es, ¿es seguro regresar a Venezuela? No es seguro regresar, no es seguro estar en Venezuela hoy, Juan Roberto, por la inseguridad, por la crisis humanitaria que existe en nuestro país y por supuesto por la dictadura. La persecución que se ha desatado en Venezuela, que no es nueva. Está Leopoldo López, Julio Borges, que está en el exilio en este país, Gabriel Llano, José Manuel Olivares, Fernando Albán, que fue asesinado, regresando por cierto de Maiquetía, lo secuestró el Sevín y fue asesinado luego de ser eh, torturado. Ejercer la política. ...en Venezuela tiene un alto, muy alto riesgo que se puede pagar con la vida. En algunos círculos dicen, hombre, ¿para qué regresa? ¿No es más útil un presidente en el exterior luchando por su país... ...que con el riesgo de terminar preso en Venezuela... ...después de esta amenaza ya directa y concreta del régimen de Maduro? El ejercicio de mis competencias debe ser en... ...es en Caracas, uh -huh. sin duda sin duda alguna. Le encantaría al régimen eh, de Maduro... Tener eh, eh, un nuevo exilado. Pero si se atreven a meterme preso y si se atreven a. Bueno, también va a haber una respuesta sin precedentes, tanto de la gente como de la comunidad internacional. Si traduzco lo que usted me dice, ¿es correcto lo siguiente? Si a usted le pasa algo cuando vuelva a Venezuela, ¿Estados Unidos interviene en su país? Es una decisión de Estados Unidos. No. Uh, y, bueno, nosotros, y nosotros y y nosotros nosotros estamos buscando sobre la mesa. y nosotros estamos construyendo capacidades ¿capacidades para qué? para que se hace usurpación para construir un gobierno de transición y elecciones libres usted hablaba de los militares disidentes usted dice claro, frente a casi 250 mil militares un número de 270 desertores suena poquito usted dice no, eso es importante esos militares desertores ¿qué van a hacer? porque si se suman a mi causa, a mi gobierno interino ¿qué van a hacer? ¿organizar una fuerza para, para en un momento dado eventual enfrentar a la fuerza pública leal a Maduro? Bueno, lo que están haciendo... ¿De esa es el, la magnitud de lo que se Lo planea. que están haciendo en el corto plazo es primero comunicando. Nosotros durante años estuvimos como desconectados de la Fuerza Armada venezolana. Sí. Son miembros importantes de la sociedad, no solamente para el proceso de transición, sino para reconstruir Venezuela. Le voy a hacer una última pregunta, presidente, de un tema que a lo mejor usted me va a decir, no, pero es que es un tema interno de Colombia, pero es que tiene que ver con la crisis de Venezuela. Muchos sectores en Colombia dicen, oiga, ¿qué hace el presidente Duque? ¿Qué hace metiéndose hasta el cuello en semejante lío que nos puede llevar incluso a una guerra innecesaria? Hablo de Colombia. ¿Usted qué le responde a esos críticos de ese liderazgo que ha tenido el presidente Duque en toda esta crisis? Mira, de varios, varios elementos. Sí. Creo que el primero y el, el más importante que hay valores fundamentales. Uh -huh. Yo creo que, que la, la respuesta y responder ante valores fundamentales humanos, primero, eh, principios democráticos yo creo que eso no tiene, no tiene ni siquiera no tiene ni siquiera discusión ¿no? por último hay tres elementos fundamentales que ya sí son muy prácticos de política binacional insisto en, en pueblos hermanos en una de las fronteras más grandes eh, que tiene no, no, no, no, el, el continente, primero la balanza comercial colombo venezolana de 7 mil millones de dólares, lo decía anteriormente yo creo que quieren, queremos recuperar esa, esa balanza comercial que genere empleo, que genere estabilidad que mejore nuestro producto interno bruto que genere Además, eh, riquezas para nuestros países. Yo creo que eso no tiene discusión. Un segundo elemento, el flujo migratorio. ¿no? Yo, yo agradezco profundamente lo que están haciendo eh, a favor de nuestro pueblo y la atención a las víctimas, pero también estoy consciente que eso genera un, un costo un gasto social. Y el tercer elemento es el terrorismo. O sea, hoy Venezuela, lamentablemente, y de verdad, eh, incluso da pena decirlo, pero es cuna hoy de terrorismo. ¿Cómo vence Colombia. Allá está el LN, están vence... las disidencias de las FARC. ¿Cómo vence Colombia ese proceso? ¿Cómo garantiza su proceso de paz que ha sido tan sufrido, tan costoso, sin lograr tener un aliado como Venezuela para que no sea cuna eh, de terrorismo? Así que creo que los que critican eh, el proceso que está haciendo el presidente, que lo hacen de manera mezquina.